¿Qué onda gente? Eh, primer episodio de... No sabemos cómo se llama. El, el show. Sin nombre. Por ahora sin, sí, no. Por ahora, sin nombre eh, Nada. Eh, estamos jugando a Resident Evil. Es el primer... Ah, ese primer juego que... No sé se me ocurrió, era nada, boludo. Eh, estoy con... Bueno, empezamos una. Tipo... Si no, vamos con a ver qué sale. Claro. Eh, estoy con Nacho, que es un amigo de... Que lo conocí en el primario, ¿no? Primario. Eh, todo el primario. ¿Se lo paso esto? De la eh, mierda. si sí sabemos que la pelotuda, la raptaron <risa> No lo puedo pasar, boludo Uf, ¡Jodete! ¡Aaah! ¡Se venía así. Uh, amigo, hace cuánto no juega esto, boludo? ¿Cómo se pone...? Ahí está Es uh. el parking norteamericano este, boludo Uh, boludo, uno. pará, no, no, no Uh, boludo, hace un montón que no, que no... No, esto está de red configurado Esperá, <risa> ahí está Pégale un tiro. Pará, no, esto está... pero redesconfigurado. A ver, vamos. ¿Cómo era que te conocí, boludo? Con Rod fuimos al, al primario juntos. Al, hicimos todo el primario juntos. La única diferencia que había era que yo iba a un curso más arriba que Rod, pero hicimos prácticamente el mismo primario. Eh, la única diferencia es que, bueno, ya después en el secundario... Yo fui a un <risa> colegio para chicos con problemas. No sé pero, yo me acuerdo que... <risa> ¿Qué ¿Sabes cómo te conocí, <risa> boludo? Eh. Te es que vos lo único que hacías era entrar al curso para ahí gritar. Yo ¡Nacho! Era... <risa> claro, la, la película de Jack Black Nacho Libre y yo entraba y decía <risa> Me paraba así, tipo de la nada. <risa> ¡Nacho! <risa> te conocía por eso y todos se cagaban de risa. Si sí, no sé por qué parecía un mogoli. Y... Sí, no, la... <risa> uh, parecía sí. un pelotudo. Uy, oh, no tiene subtítulos, boludo No, mirá la que... No, <risa> <Bueno>, la... <risa> Amigo, es re fachero el día. Se parece a Duki Tiene el corte de... Duki. A rookie. Uy, uy, no, para Rompele la cabeza de un tío Ya está, boludo Bueno, come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 no, boludo. Amigos, muy fachero. sí. <risa> oh, yeah. Shit. Shit. Oh shit. ¿Ole? Hola. ¿Va todo bien por ahí? Sí, va re bien. Tá, no quiero escucharte. Uuuuh. Uh. Para, <risa> vamos para, vamos a ver controles, <risa> boludo, porque. <risa> <risa> esto no es modo de apuntar clásico. ¿Cómo se apunta Un clásico. la Clásico. Adelante, bueno. Para, no puede ser. Desfundar arma. Está. Atacar. What? No. Ayuda. No puedo sacarlo, boludo, mira. ¿Qué, ¿Qué carajo qué, me, ¿qué, ¿qué, ¿Qué me bandieron, boludo? Eh, boludo, no puedo... Uh, voy a tener que ir al, al teclado. Tengo. mientras ponemos música de ascensor. Ahí está. Ahí Tan está. re malos controles, boludo. Pero bueno, me voy a tener que acostumbrar. Están re mal. Dispara, Ve la puta madre. Dispará con R3. <risa> pero por qué. Oh, pero boludo, ¿con qué recargo? No, están re mal. No hay recargas. <risa> no se recargan este juego. No se recarga. Con círculo. Ok. Creo que se ataca con la. El 5 es como el. ¿Con qué se agarra? Coger. Coger. Ahí está. Saltar. Sí. El 5 es como el triángulo. Ok. Todavía tengo ya play, boludo. Igual yo ahorro un montón de balas, tipo hago como. Que no? te uy, come. Pará, boludo, es muy difícil. Los controles están mal. Uy, uy, uh, boludo, Boludo, Están muy mal los controles. No oh, como detrás con de ti, boludo. boludo. No puedo. No, te... no, Chao, chicos, nos vemos. Váyanse a la mierda. Man, esto es un desastre. No, se va a de nuevo, boludo. No, man, no, no. No, otra vez. <ríe> no <ríe> puedo, boludo, no puedo. A ver. Maldito seréis. Vamos, no, disparé. Ahí está, toque. Ahí. Sí, ¿desde cuándo había. Uh, mira. Para, pará. A entonces, con esto apunto... Ahí está. No, porque tengo que pegarle a uno en la cabeza... Es ¡Abuelo! Ahí, ahí, coger... No, no me lo voy a... Sí. Come. ¡Así! ¡Lo volea mierda! No patada. Uy, tengo el culo roto. Guardar partida. Por favor. Guarda... ¡Ayuda! Voy a guardar esta poronga. La mejor partida, ever. Ya está, boludo. Coger, comprobar, es una caja de madera. Comprobar, coger. Oh. Un ahí, sí. ahí tenés. Ah, boludo, vos que cuando yo era pendejo, eh, ahí me daba mucho miedo jugar este juego. Es que te cagaste, no, no, no, no, pero pará, no me... El juego no me daba miedo. Lo que cagado. me daba otra vez la puta. Lo que me daba miedo. Che, ¿cómo abro el inventario? Ah, sí. Che, no tengo escopeta. Ah, no, no sí, también. re pobres todavía. No, la puta madre, boludo. Te paraba al cuervo. A ver si le dispararon para que no te daban algo. sí <risa> <Y> come. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ah! Opa. Ahí está. Espera, ahí. Recarga con C, recarga. Ahí está, con círculos. No el perro. Este perro, boludo, si lo ayudas después te ayuda. Arru sí, ayuda. Vamos a ser buena gente. Se boludo, tiene... yo me acuerdo que yo le tenía miedo a este juego porque cuando empecé... O sea, el disco que yo tenía... Obviamente nadie tenía juegos de Play originales. Ni, ni en, pedo, ni ni en pedo. Y me acuerdo que cheteé con el culo roto. Voy a... Ahí a derrotarla. Ahí tenemos. Me acuerdo que la tapa del disco era el... O sea, Leon Kennedy siendo... O sea, la cabeza se la estaba cortando el chabón de la motosierra, boludo. Y así, esa era la tapa. La tapa... La tapa para el libro, boludo. No, me trabé, boludo. Has muerto. Boludo, te juro, nunca me lo llevé puesto y me lo llevo a cuesta. Uh, guarda, guarda que está el abuelo. Eh, me venís a robarle a su oveja, toma. Patada, toma, uh, apriete me mata como vuela, dónde le pido sí, la patada, boludo, al toki, Son de papel, boludo. Ahí se Con esto, ¿no? Sí. mierda, me re pierdo, chabón. Uy, se me apagó el celular. Ay. Me re pierdo, boludo. Eh. No, eh, me, me, asusté, me asustaba mucho este juego. No lo jugaba por eso, boludo. No. Toma. Me había olvidado de Isma, boludo. Espera. <risa> ¡Ah! Rompelo todo, matalo patada, patada, patada Un colectivero y un tachero eh, Fuera Uber <risa> ¿Tiene, tiene la camisa de un colectivero Pero, ¿A dónde va, nene? ¿Dónde? No, No, nene. Pasa la sube alguien, de nuevo. Te estás haciendo el pelotudo. El... <risas> me dijiste que ibas a sacar 5 cuadras y me dijiste 21. Está muy bien. Ya... Yo una vez, cuando, eh, cuando yo era re pobre, tipo, cuando me, eh, no tenía guito, todavía lo sigo haciendo <risas> <risas> Pero no tenía guito, te juro. Para no caminar unas cuadras, hacia la gran... me subía al colectivo y... y me hacía el boludo. Tipo, buscaba la, o, la sube sí. y... y el colectivo tipo, había hecho como 5 cuadras. ¿viste? Y me bajaba, tipo, no, no entiendo, déjame bajar. No entiendo, no, pero... Y ya había bajado, la hice, ah, una, la hice dos veces, me acuerdo. Ahora que dijiste colectivo, ¿Qué? Tengo una anécdota. Uh. ¿Una anécdota? De colectivo. ¡Ay, la concha ya! de la Matalo, todo. matalo, fuera Uber. <risa> no, este es de Cabify. No. Pata, pata. Uh, es que me toca acercar. ¿Coger? <risa> me pierdo. <risa> Apareció <¡Cantado>! la opción. <risa> <risa> está parcheado, este recién. El... <risa> eh... ¿Cómo era? Corta anécdota. Un día me subo en flores a un colectivo. Subo, cargo la sube, cargo, me doy vuelta para encargar para los asientos. Y cuando llego a la mitad del bondi, hago. Y veo que estaba toda la gente. Eh, para para pará para. Ah, Como qué, ¿cómo? Estaba toda la gente alejada del centro del colectivo. Sí. Y veo una madre que le estaba tapando la nariz a su hija. Sí. Y de enfrente había una señora con la ventana abierta y sacaba la cabeza por afuera de la ventana, onda tonto y retonto. Boludo, no te, no te jodo Rod había un viejo con los pantalones bajos. ¡Qué asco, boludo! Amigo, estaba todo cagado. <risa> Basta, estaba no, lleno no. de mierda el mondi. Pero no te jodo, el viejo estaba cambiado eh, me... igual, ¿eh? <risa> y a estaba todo no. alejado. Un olor a bosta que no se podía, boludo, ni respirar. A mí me ha pasado que he ido a colectivos y la mamá le estaba haciendo hacer pis. No me lo olvido más. En un autito de... ¿Viste esos autitos? Esos... esos camiones de juguete que sí. pones algo arriba. Bueno, le estaba haciendo mear en ese autito, boludo. boludo me pito afuera al nene. <risa> ¿Cuál es el problema, loco? Quiero cagar. No, en serio, boludo. Alto asco. Me voy a esa gallina, boludo. Le pego un tiro. Sí, a ver. <risa> <risa> Uh, boludo, esta parte. ¿Vos sabés que si entro ahí, aparece el de la sierra, sabías? No, entonces no entré, boludo. Inmediatamente entro te no, van a entrar. Sí. Oh, cómo se lo uh, cagó, cagó el micrero. <risa> cagó el Uber. Cagó el Uber. Entro acá. No, no, es muy difícil matarlo. O sea, se me hace. No, no se me hace fácil. No, Mátalo a, a los tacheros. Eh. Uh, come, toma. Oh, <risa> boludo, muy buena patada esa. A mí este juego está. ¡Oh, epa! ¡Tiró ahí el. en <ríe> la boxeadora, boludo. Uh, le Uy. Me había olvidado de este juego, boludo. Cojan. Me volvió a. Uy, oh, Dios. ¿Qué dice? Rompe la rompe pedazos. ¡Uy, oh, vieja! ¡Uy, uh, le rompiste <ríe> <todo> <ríe> <en> el plante dental! <ríe> lo viste <ríe> cuando <boludo>. hace. <ríe> cuando yo la vi. <ríe> <ríe> ¡Ay, no! no. X, X, ¿Qué es X? ¿Qué es Uy, uy. Corre. La uh, vieja sí sí. Mandó una patada voladora. Pero para. Patada. <ríe> Comí. Lo bueno es que la patada se la das a todo, boludo. Sí, boludo. Oye, boludo, ese chabón se parece al que pintó no. mi casa, boludo. No te jodo. Te voy a llamar ahora a ver si, si participó en el juego. Uff, me tiraron, revolearon un coso. Uy. La puta madre. Perga. ¡No! ¡Oh, hijo de tomá, puta, boludo. Tomás Frisbee. Patada, patada, patada. Uh, oh. Comí. Es alta patada ¡Uy, boludo! Tomá, te tiró con la sube ese. <risa> oh, boludo. Eh, me, eh, se me está haciendo riesgos con este me olvidé aquí. decirte que la combines. Okay. No, con el. con el rojo no. Ah, no? no, no, fallece, no. Boludo, me re cuesta jugar con este joystick. Dale. Re rebalto manco, boludo. Con este joystick me cuesta una banda. Mata, mata, mata. Dale que parece la vieja de Ciccosi, boludo. No, porque este se me acerca más. ¿no? Come. Boludo, dale, ¿cuánto falta, chabón? Ahí tenés. Mata. Ahí, ahí. ¡Oh! ¡Esa! Me tiró con azul. Matalo a Sarmiento, dale. <ríe> Matalo a los Sarmiento. Ahí está, boludo. Dale, ¿Cómo ¡Uh! Man. ¡Ese grito, boludo! Me lo tengo que tatuar. ¿Cómo era el grito que o hacía? Detrás de ti... ¡Buey, boludo! <risa> ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Mierda! ¡Mierda! Man, tiene que tocar la... la sí, cosa. la campana, la boludo. La campana, boludo. Tienen que matarle a la vieja, esta robacuna. ¡No! Oh, Pará, oh. boludo. No, amigo, se me está haciendo re complicado. Te juro, este juego no es difícil. Está no, es muy largo, boludo. Lo que se Nah, ¡Uh! Oh, ¡La puta madre! ¡MAPA! mapa de mierda! No, me estoy cagando, no, me estoy muriendo. Me estoy cagando, me estoy cagando y me estoy muriendo. <risa> ya fue. No hay algún Caca. granjero? Ahí está, si ahí todo. Que, que... O sea que si combino las tres. Uh, a ahí la mato, espera. <risa> ahí la <risa> mato, no fue tipo, ah, mira, no, ahí la mato. Sí, mira. <risa> <risa> ¡No me <risa> rompí <raro>, el <raro. risa> uh, uh. ¡Oh! ¡Qué hija de puta? No, eso después no. pone el video de la música de thriller, boludo. No, no, no, no, no, no, no. ¡Uh! uh. Hey, ¡El boludo. Diego, boludo! ¡Eh! ¡Toque la campana, boludo! ¡Ahí está! Ahí Tenían que pasar 14.000 horas de juego. Porque... ¡Ah, boludo! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! <risa> ¡Qué traduzco esto, boludo! ¡Alto religioso, che, chico! ¡No mato música? más por hoy! Porque... Bueno, me parece que. Ya estamos, ya esto lo vamos a dejar para el próximo, la próxima parte. ¿no? Hacemos un parate acá. Hacemos un parate. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con Leon Kennedy. ¿Qué va a pasar con Leon Kennedy? ¿Qué va a pasar ¡No, con... chicos, vuelvan! <risa> ah, esta parte oh, es acá. Me quedé solo. Acá dice Resident Evil 4, ¿no? No, dónde van todos? ¿El bingo? bingo? ¡El bingo, boludo! Es <risa> <super> bien, boludo. <risa> Ahí está, Resident Evil 4. ¡Eh! ¡Vamos! Gracias, ahora amigo, pero... Bueno, gente... Eh... Nada. Suscríbanse. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao pues, chicas, nos vemos. ¿eh?